Hola, que tal? Muy buenas, bienvenidos a la segunda parte de este video. Si tú no vio la primera parte, te dejo acá un video que estoy haciendo sobre timelapse, cómo he hecho un timelapse y en la segunda parte ahora toca hablar de la edición, que es rápida, es, es sencilla. Entonces lo que voy a hacer es importar todas las fotos para Shortcut. Y... E arreglar algo de color sem se, se isso então, vamos. vamos Eu tô aí, o cara, com Shotcut aberto Não o que vai ser esse Eu abri minha carpeta, deve estar todas as fotos Então eu tenho uma cara 580 fotos Essa aqui vai ser Eu seleciono uma foto no mais a primeira foto eu importo Mas com essa foto importada eu venho a propiedades acá tiene una opción escrito secuencia de imagen o sea, yo clico acá y espero entonces yo costumo esperar un, un tempito así para que cargue todo como unos 3 minutos ¿sí? creo que depende de la compra ¿no? entonces espero un rato pero mientras no te olvides Isso ajuda muito a cargar o canal é... E para ti é grátis <risos> Então, essa hora que esperar Minha, minhas cargas eu já recorriu no Se por alguma razão Por vezes Tu vas fazer isso e tu vai carregar Como a metade das voltas que seguiam Então, se por vezes si tú borras alguna foto en proceso o que, sigue, que la numeración acá se rompe, entonces, ¿qué tienes que hacer? Selecciona todas las fotos porque tú tienes que volver a poner en secuencia todas las fotos. ¿no? Entonces, selecciona todas, ven a la primera, clic derecho y tú vas cambiar de nome eu não vou fazer isso porque está carregando então se tu cambia de nome ele te vai abrir aqui essa ventanita né? então se tu pode numerar como 1 por exemplo 1 e dá ENTER né? então ele vai renumerar todo de novo em sequência assim. e aí se tu faz isso que eu acabo de fazer e aí dá certo a sequência né? Mas eu creo aqui. deve ter carregado agora. Arrastra o timeline. ver a primeira. A última. E ya Já carregou. Então vocês. No sé si voy a cambiar. Un pedacito un azul. Una... Una... color. Una barradita. un a ver el balance de blanco. Vamos ver a árvore tomo. Essa paradita. lo que es, ¿no? no quiero no mucho. Yo creo que nada de eso, ¿no? Ahora... Para exportar e vivemos como queda. Se necessita arrastar algo. Vou aqui. Vamos esperar. Vamos Vuelta, no pasa por aquí 15 minutos, 12 minutos. No sé si esto está más lento con la actualización, pero entonces vamos a ver cómo quedó. Cómo quedó el Hormiga veniendo así, ¿No? sí, pero bueno, para quien vi el primer video, sabe que ha pasado una cosa ahí, ¿eh? entonces, o sea, hasta que se nota un poco, entonces, mi batería acabó en la mitad así de este porque Yo tengo una mano, entonces, esta diferencia da dada para ver acá, en ese, ese minuto ¿no? pero es que yo así. O sea, no es tan... no fue tan bruto así, pero... bueno no pena, pero igual quedó bueno pues entonces eso es todo aún que quedó ahí ese picadito a mí me gustó principalmente porque o sea, yo voy a esa flor todos los días entonces tenía esa posibilidad de verla a abrir siento todos los días a la abril, así, así y es bonito así no sé que nada a pesar de de um pequeno corte aí. Me gostaram. Espero que lhes tenha gostado. Muito. E nada. Nos vemos na próxima. Sí. hasta logo.